Muy buenas tardes, tengan todos bienvenido una vez más a una emisión de Pensamiento Libre. Transmitimos a través de la plataforma Facebook del Movimiento Conservador Venezolano y en diferido por Repúblicos TV. Bueno, en esta oportunidad tenemos, eh, tendremos una conversación bastante, bastante interesante, eh, especialmente en, esta, eh, en este mundo que estamos viviendo hoy en día, donde prácticamente hay una hay una lluvia de ideologías, hay una, muchas ideologías que, entre, que entre, se entrelazan, que, y que bueno, definitivamente, mientras cada persona no tenga una conciencia ideológica de, de lo que es, o de cómo se defina, es más difícil tener una claridad de hacia dónde va. Bueno, por eso hemos invitado a alguien muy especial, se trata de una persona que es eh, activ activista película. Pues, político bastante joven pero muy preparado él es miembro del movimiento eh, liberal eh, creemos y se trata de jorge méndez bienvenido jorge a pensamiento libre de verdad que muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por acercarte hacia nosotros eh, bienvenido jorge Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. También agradeciendo al equipo de Pensamiento Libre por esta oportunidad para poder reunirnos en esta ocasión. Gracias. Qué bueno, así es. Mira, Jorge, ahí... El mundo de hoy en día, de verdad que... Yo lo veo que está como muy eh, convulsionado. Y sin duda que una de las causas raíz que, que existen es esta, esta cuestiones ideológicas. Vemos que hay ciertas ideas y ideologías partiendo de la palabra de, que viene de ideas, unas más fuertes que otras, otras unas digamos que se contraponen a otras, pero al final son, son ideas que, que cada individuo se crea, se forma, a través de su experiencia, a través de su vida, y que digamos que le dan forma en sí a lo que nosotros queremos a futuro, bien sea para nuestro país o para nuestro proyecto de vida personal. En ese sentido, sé que eres un militante activo de lo que es el liberalismo. Ahora, en el liberalismo ahí hay, mucha, hay muchos espectros. Ahí tenemos a, a, la, a la escuela austríaca, tenemos a los, los clásicos, tenemos los... Los, los de Milton Friedman, tenemos también los de la escuela de los Chicago Boys. Jorge Méndez, ¿cuál es exactamente el liberalismo con el cual tú te identificas? Bien, eh, yo me identifico con el liberalismo clásico, el liberalismo, digamos, que parte desde sus orígenes eh, españoles, donde ubicamos a la Escuela de traductores de Toledo, donde ubicamos... Eh, cómo fue integrándose en los fueros de España, de Madrid, de Barcelona, diferentes espacios donde surge el liberalismo como un contenedor, como una medida de contención para proteger a los ciudadanos de todas las naciones eh, de sus propios estados, o sea, el liberalismo clásico es nada más y nada menos que la doctrina del mercado y la doctrina del gobierno limitado, que es... Por producto del libre mercado. O sea, cuando nosotros encontramos que tenemos un gobierno dado, limitado a sus funciones propias, específicas, a su naturaleza, es que podemos hablar de posibilidad de tener un mercado libre y posibilidad de tener también eh, propiedad privada, respeto por la propiedad. Que Es interesante el tema de la propiedad privada porque se vuelve incluso una redundancia en sí cuando decimos propiedad privada. Eh, los autores clásicos se referían exclusivamente a propiedad porque eh, sí o sí era privada. Si nos vemos, por ejemplo, en la etimología de la palabra, proviene de propios, que es propio. Entonces, vendrían a ser eso los tres pilares que constituyen mi doctrina política. Exactamente, pero fíjate, eh, de, tú estás en un movimiento que se llama Creemos, ¿no? Eh, es, eh, ese movimiento, eh, ¿dónde está ese movimiento? Es decir, eh, eh, ¿está presente en, en qué países está presente? Es, esa, ¿Es ese tipo de liberalismo, me imagino, este que me estás comentando, el que como partido, como movimiento, profesa, ¿cierto? Efectivamente, sí. eh, Nosotros, bueno, somos un movimiento venezolano, nosotros tenemos personas que somos parte de esta estructura, pero que nos encontramos dispersas en varios países, no solamente estamos en Venezuela, eh, cabe decir, ¿no? para entrar en contexto y situación, el movimiento o el Partido Liberal, creemos, surge con la iniciativa de un grupo de jóvenes que primero nos estábamos interesando por liberales. Entonces nos reuníamos a conversar, a leer algunos textos, algunos papers, y fue cuando entonces nos dimos cuenta de la importancia de la. Y empezamos a estudiar también, ¿qué son las estructuras políticas modernas, cómo existen y se formulan los partidos, como por ejemplo se han estructurado partidos históricos en diferentes países, como por ejemplo Venezuela, eh, donde tenemos partidos que son una envergadura histórica, a afines a nuestra ideología, pero hay que reconocer eh, ese valor que tienen en cierta medida. Y es lo que nosotros hemos estudiado, hemos estudiado la estructuración que han tenido y su formación desde sus orígenes, hasta ser, digamos, reconocidos como movimientos eh, políticos con credenciales para presentar candidatos y poder participar en el procesos electorales. Ahora, eh, nuestro movimiento en estos momentos no se encuentra eh, evidentemente reconocido por ninguna autoridad, somos un grupo todavía mediano, pequeño, se podría decir incluso, pero eh, estamos teniendo eh, ese objetivo de, de una vez por todas unificar a la derecha, a las personas que son afines a nuestras ideas, no digamos liberales clásicos y conservadoras, y este, eh, práctica, ponemos en práctica, que se conoce en eh, filosofía política como fusionismo, y es también nuestra estrategia. Fusionismo eh, parte de una base eh, desarrollada por Frax S. Meyer y Frax eh, Mateo Sagasta, quienes desarrollaron toda esta teoría, y nosotros ponemos en práctica la misma, no que busca precisamente unificar criterios similares con un programa o en común. Ahora fíjate, eh, ya que tocas el punto de Venezuela, ¿tú, eh, ¿tú crees que en Venezuela hay algún tipo de partido que, que tiene, digamos, que profesa el liberalismo clásico que tú refieres en Venezuela? ¿Hay alguno? Eh, yo diría que de la forma en la que nosotros lo hacemos eh, no existe. Sin embargo, si sí hay matices, eh, no son reconocidos. Eh, conozco de un solo movimiento que creo que se llama Gente o algo así, Generación Independiente, conozco a la persona que es parte de su organización y me han soltado diferentes mensajes que son similares a lo que nosotros proponemos desde el Partido Liberal, creemos. Sin embargo, no son eh, completamente, o no son a la estructura de la narrativa que nosotros tenemos. Eso no es como repetir o, o para repetir no es un obstáculo para nosotros, por eso te que ponemos en práctica el fusionismo porque no nos molesta que existan otras iniciativas con características particulares, siempre y cuando logremos converger en una agenda política en común, con un mismo proyecto y un mismo programa. Así es como históricamente eh, ha logrado expulsar a los eh, factores de izquierda de sus países cuando estos se han expulsado en el poder. ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en ejemplos históricos como... Eh, Polonia, con el general eh, Jaruselski, con el, eh, el sindicato Solidaridad, eh, Walesa, Valserovich, o sea, hemos, nosotros tenemos todo un proceso eh, de revisión histórica que nos da a nosotros la base suficiente para argumentar que eh, lo importante en la política partidista es que exista una agenda en común y congruente. Claro, fíjate. Eh, evidentemente que eh, hay cosas que pudieran eh, ser eh, coincidentes, ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú que pueden ser las coincidencias para poder fusionarse con alguna otra agrupación que no sea liberal o que no se considere liberal? ¿En qué puntos pudieran coincidir? No, eh, lo principal es coincidir en políticas, o sea, en las medidas de reforma que podamos implementar eh, en el momento en el que toque hacer una transición, pero como también debemos ubicarnos en un contexto en el cual no estamos en capacidad de gobernar, eh, en agenda común para lograr esa transición, eh, nosotros encontramos que para poder tener congruencia nuestra debemos aplicar políticas públicas que son típicas de la derecha buena, eh, digamos, accionaria, al estilo Margaret Thatcher privatizar, flexibilizar o librar los mercados y este, abrirlos a la... Entonces, si nosotros aplicamos efectivamente esas tres políticas públicas y las presentamos en propuestas sólidas, en programas de gobierno, en el cambio del sistema, podemos nosotros entonces conseguir eh, fusionar a los diferentes movimientos que tienen ideologías afines. Pero debemos partir de dos bases. La primera, una base, digamos, doctrinaria, donde coincidamos en las fundamentales y lo segundo vendría a ser una agenda programática. Claro. Bueno, evidentemente la parte económica es muy importante y yo pienso que allí eh, se va a enganchar cualquier persona que quiera... Tener eh, libertad de mercado y libertad de competencia, emprendimiento, respeto a la propiedad privada, a las libertades personales, evidentemente. Ahora, fíjate, el tema también se, se pone, digamos, un poco más, más candente cuando eso se lleva a las agendas sociales. ¿Las agendas sociales en qué sentido? Fíjate, muchas de las críticas que, o, que se escucha sobre el liberalismo es que ese, ese ideal prácticamente, bueno, según personas o ha sido digamos que secuestrado por el progresismo que ha sido tomado por el progresismo y que de alguna manera eh, está siendo usado para empezar a vender ciertas bondades a, a las personas donde la primera bondad realmente surge de la parte económica porque evidentemente a todos nos gusta tener una buena calidad de vida acceder a las tecnologías esta es muestra de ello estamos accediendo a una tecnología que sin, sin duda nos da una oportunidad liber, de libertad para expresarnos ¿no? ahora bien ahí como te, como te comenté hay ciertos puntos en la parte social donde quizás de pronto si sí hay cierto cierto cierto a distancia por ejemplo cuando se habla sobre temas como la ideología de género se hablan temas como eh, el respeto a la vida pero cuando se toca la parte del aborto, son temas que van dividiendo, cuando se habla de la legalización de todo, el mercado para todo, porque el mercado, eh, digamos, y, y, y, y tú que has nombrado a varias personalidades, fíjate, tenemos el caso de, de Adam Smith, que en su totalidad era un liberal, era un liberal en lo económico absolutamente, pero que tú tienes también que en, en lo que era la, su filosofía moral era un poco más conservador, eh, eh, la mano invisible del mercado, ese era su, su lema. Eh, su trabajo más reciente fue La riqueza de, los, de las naciones, donde tú lees que tenía una cierta filosofía que era un, un tanto conservadora, fíjate, lo mismo Hayek Hayek era un liberal económico, era un liberal absoluto en el, lo que era el tema económico, pero él también tenía una filosofía también que se acercaba un poco a, a, a, lo, a la parte conservadora, eh, el, el orden espontáneo, Ciertas cosas que, que veía él como la, la naturaleza, como lo natural. La, nombraste a Thatcher, Margaret Thatcher, ciertamente. Margaret Thatcher era una mujer que, eh, mira, a, acabó con muchas mafias que había en, en la Inglaterra, donde eh, las mafias del carbón, las mafias que estaban secuestradas por el Estado, ¿no? Y, y bueno, ella, ella, ella luchó y se enfrentó incluso a personas de su mismo partido. Pero que también era una persona que tenía ciertas filosofías conservadoras, porque ella abogaba por el bienestar de la familia como tal, como el núcleo fundamental. Cuando eh, se ve el, el liberalismo como tal, o que, que, que vemos que, que ha sido arropado por lo que es este progresismo voraz, que prácticamente la familia la pone o la, la circunscribe en un segundo plano o tercer plano, donde ese, esa libertad o hiperlibertad individual o ese hiperrelativismo de las cosas, donde prácticamente deshumaniza, por ejemplo. Te doy un ejemplo. Eh, eh, nos encontramos casos donde eh, las personas dicen, bueno, eh, la, la, la ideología de género, por decirte algo, tú ves que hay anuncios, eh, eh, eh, anuncios en la prensa o cosas donde dice, bueno, hombre embarazado disfruta de su de su cuestión, pero resulta que no, los hombres no se embarazan. Entonces, eh, eh, eh, eh, como cuando las personas van a querer corregir algunas cosas que sabemos que por biología no están bien, ataca ese liberalismo y dice eso es parte de su libertad. Sí, es ciertamente. Él tiene la libertad de sentirse y ser lo que él quiere hacer. Pero una cosa es que él se perciba de otra cosa y otra cosa es como él quiere que lo perciban los demás. Entonces, mira, hay muchísimos ejemplos que te pudiera dar, que no solamente en la ideología de género, también está en, en muchas, muchas cosas con, ese, con esa cuestión, por ejemplo, del aborto, donde bueno, eso es, es la libertad de la mujer, ella tiene, es libre, porque el liberalismo dice que ella es libre totalmente de hacer lo que quiera con su cuerpo, ciertamente. Ella tiene todo el derecho a de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no con el que está, el cuerpo del que está adentro, porque ella puede decidir, pero ¿cómo decide el que está dentro Entonces hay ciertas cosas que a veces son con, es decir, chocan a la hora de hacer una fusión o de hacer ese fusionismo que, del que tú hablas, porque en lo económico todos estamos de acuerdo. En lo económico, todos estamos de acuerdo. Es una libertad de, de mercado absoluta, pero siempre con ciertos principios morales. Porque una de las cosas también que he escuchado, he escuchado a algunos liberales, pero como te explico, no sé si son clásicos o no, pero se hacen llamar liberales, libertarios. Bueno, la venta de los riñones, vamos a vender riñones y vamos a, porque ese es el cuerpo de la persona, o vamos a legalizar las drogas, todas las drogas posibles las legalizamos porque la persona, ese es su derecho, si él se quiere matar y con drogas, está bien. Ok, pero está resolviendo, entre comillas, un problema de no tráfico de drogas, porque ya no habrá tráfico de drogas, pero está generando un problema de salud gigante a los sistemas de salud de los países, porque ese dinero que, que, que antes se invertía para detectar el tráfico de drogas, ahora se va a tener que usar para atender a todas estas víctimas de drogas. Tenemos la, la, las uniones cívicos eh, eh, que quieren matrimonios en pareja del mismo sexo. Mira, una cantidad de temas sí, que eh, no claro. son por menos importantes, digamos, son bastante importantes, dime. Sí, en ese punto que menciona, porque yo creo que es completamente válido aclarar que el liberalismo ha sido una transformación eh, semántica a nivel continental. digamos, digamos hablar de liberalismo y hablar de liberalismo, eh, digamos el mundo hispano, de manera que lo hacemos en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, eh, si bien es cierto, existió una época en la fecha eh, conservadora actual, eh, asumió el, la palabra liberalismo, eh, posteriormente le usurpó y se apropió de ella. Entonces, por eso es que encontramos ahorita mismo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, partidos eh, como el demócrata que proclaman ser liberales, pero como con digamos acento prosódico en la i, liberal, ¿no? Entonces, ellos no son liberales clásicos en el sentido que yo estoy presentando. Y yo hago énfasis en el sentido, en la palabra clásica, perdón, en que en, precisamente quien otorga esta distinción es Hayek, porque él ayuda a depurar con este sufijo eh, la connotación que había absorbido en el mundo anglosajón la palabra liberalismo. Entonces él le otorga el clásico, que es completamente complementario con eh, valores y principios, sino con conservador. ¿Qué es lo que pasó con Thatcher? Era liberal clásica, ella era liberal, ella se formó con Hayek y con otros mentores que la guiaron en el mundo, eh, digamos, eh, ideológico, ella, lo que tú mencionabas de los valores de la familia y todo eso se conoce como los valores victorianos, era una mujer que fue eh, formada con esos principios, ella era hija de eh, un, un padre eh, tendero, o sea, una persona de clase popular, se podría decir, ella eh, era mujer, eh, en esa época era una, era una característica importante porque estaba en una sociedad que rechazaba un poco a la mujer, y entonces ella escaló en un partido que era el Partido Conservador y lo eh, sentó a personas dentro de su partido porque los conservadores de su partido se habían transformado en estatistas. O sea, eh, hay que recordar, que bueno que también mencionaste a Adam Smith, que el alegato de la riqueza de las naciones que él escribió, era precisamente un alegato en contra del mercantilismo, que era eh, la manifestación que venían adoptando y que todavía adoptan algunas figuras de derecha mala, que son los conservadores de derecha mala, ¿no? Derecha mala porque son intervencionistas. No podemos hablar de izquierda buena porque toda la izquierda es intervencionista y nosotros tenemos nuestra teoría y nuestra tesis que nos indica cómo la izquierda, eh, a medida que interviene, progresivamente esto va aumentando, aumentando, aumentando. Por eso es que... Nuestra doctrina, y yo soy muy enfático en esto, es la de gobierno limitado. Limitado a cumplir con sus funciones propias. Y acá es con el asunto de las drogas y el asunto de la salud. Nosotros proponemos la privatización de la salud porque la privatización a nuestro juicio no es una medida que tenga que estar o un asunto que tenga que estar en manos del Estado. Entonces, si las personas consumen drogas, eh, será bajo su propia responsabilidad y tendrán que ellos costearse su tratamiento si es que sobreviven o si les da, eh, les provoca, digamos, dejar esa vida atrás, ¿no? Pero no será pagada con el dinero de los contribuyentes. Hay que considerar ¿no? que hay ciertos postulados, acá nos enseña, por ejemplo, John Stuart Mill, él nos explica eh, que existe un, se podría decir una ley que nos hace preguntarnos y cuestionarnos hasta qué punto, se permite eh, la libertad de las personas. Ese siempre ha sido el, el debate interno en el liberalismo, y hay personas que eh, o fías, que son, digamos, más afines a, a ciertas ideas de pensamiento, como Milton Friedman, por ejemplo, que tenía una, una idea un poco, tal vez, menos eh, radical desde el punto de vista del intervencionismo no del Estado, porque él consideraba que el Estado tenía que cumplir cierto, cierto rol social. Pero cuando nosotros entendemos un del Estado con base a las características que él tiene, que son precisamente eh, las que definen las instituciones, las que definen las instituciones del Estado, entendemos eso. Pues, y por cierto, te la voy a mencionar rapidito, son cinco. Es la primera, o sea, las eh, instituciones que derivan del Estado tienen el rasgo esencial de que emplean la jerarquía la uniformidad, el formalismo y la disciplina vertical. Y, y nosotros analizamos, y todo esto, bueno, tendría que extenderme un poco más, no quiero andar mucho en detalles, pero cuando nosotros entendemos que estas son las características propias del Estado, por eh, deducción, pensamos cuáles son las funciones que se asemejan a él. Eh, no está el Estado para... Eh, digamos sembrar paz ajo educar eh, proveer vivienda calzado vestimenta ese tipo de funciones no obedecen a estas características que tiene el estado el estado es un ente represivo y no podemos pedirle un ente represivo que nos eh, ofrezca eh, digamos servicios y bienes de consumo Sí, fíjate, aquí tenemos algunas, algunos comentarios de las personas que hacen. El, liberal, el liberalismo es sinónimo de progresismo, es una realidad. Aquí dice Juan José Agustillo, bueno, esto lo dice Mario Piña, saludos Mario, Juan José Agustillo, saludos Juan. Excelente escuchar a jóvenes que hablan con tanta propiedad de los temas sobre los que el mundo gira. Gente joven que se interesa por los temas fundamentales. ¿Qué visión tiene sobre el aborto? Ahorita nos vamos a hablar de eso, vamos a seguir aquí. Dice, ¿cómo aterrizamos los valores conservadores y liberales en los sectores populares y cómo podemos promover la empresa privada como medio de ascenso social? Dice, por aquí, eso lo dice Luis Rodríguez, por aquí Luis Rodríguez Te pregunta al invitado, ¿cree que se debe regular la acción partidista y castigar a los mismos por las acciones con sus militantes y funcionarios? Bueno, fíjate, ahí... Hay, mucho, hay varios comentarios que han hecho las personas. ¿no? Eh, ¿Cuál es la posición sobre el aborto, no bueno, tuya, pero de tu partido? Exactamente. Qué, qué, ¿Cuál es la posición de ustedes sobre el aborto? Ok, eh, bueno, en primer lugar quisiera responder a la persona que dijo que el liberalismo es sinónimo de progresismo. Yo más bien, hay un intercambio ahí, diría que el liberalismo es sinónimo de progreso. Porque hemos visto cómo históricamente las sociedades están empleadas Políticas liberales clásicas como la de Thatcher, eh, países que han empleado, digamos, esta, esta doctrina de gobierno limitado, son los que más han prosperado y han construido un tejido social muy fuerte, eh, que ahora se ven amenazados por la doble, eh, digamos, embestida del marxismo, que eh, tanto en un sentido clásico como en un sentido cultural. Acá se la distinción entre libertarios, y liberales clásicos. Los libertarios tienen cierta tendencia más al progresismo y a las ideas del marxismo cultural, eh, y también incluso se podría decir hasta cierto ateísmo anticristiano y beligerante. Eh, eso también es un punto interesante para tratar, tal vez en otro momento, porque de tiempo. Y para responderte a la pregunta del aborto, que siempre es una pregunta muy polémica, nosotros eh, desde un punto de vista institucional y también desde un punto de vista personal, consideramos que el aborto no debe ser una política pública. El aborto no se puede, ni debería hablarse, ni cabe hablarse, hablar de, eh, digamos, legalización o despenalización del aborto. Eh, nosotros tenemos una, un principio cardinal, que también es principio cardinal en los, en los libertarios, que es el de no agresión. Entonces, nosotros entendemos a partir de cuándo, y también nos valemos de la biología y la genética, a partir de cuando una vida es considerada una vida, o sea, una, digamos, una potencial vida, una, eh, eh, digamos, que, que contiene la carga genética suficiente para desarrollarse como una persona normal, ya consideramos que debe ser, entrar en esta categoría de sujeto de, de derecho, ¿no? Entonces, la no agresión lo, lo protege y lo incluye. No obstante, si cabe hacerla... Con, que tal vez muchos, que siempre se habla de casos particulares y específicos y, y cosas que no deberían ser ley porque la ley es general y no particular, se nos dice, por ejemplo, bueno, pero en el caso de que la madre tenga eh, algún problema en el embarazo y se pueda morir y no sobreviva tampoco la criatura. Mira, la ciencia ha avanzado muchísimo, eh, la ciencia avanza todavía, incluso hay operaciones que se realizan al feto eh, del útero, eh, a eso a, lo, a donde nosotros apuntamos y hacia ese progreso final que es mental en el liberalismo y el libertarianismo, que es la legítima defensa. Y aquí es cuando vemos, eh, hablamos ya en términos médicos de embarazos entrópicos, aquellos embarazos donde la, la vida de, de la criatura es inviable y compromete también la salud de la madre. Ese es el único causal que podríamos verar válido para que la persona pueda... Eh, practicarse, eh, digamos, el aborto. Porque eh, de resto, y generalmente son casos muy, muy, muy particulares y específicos, no es algo general, por eso no debería ser tratado como materia de ley. Claro, bueno, fíjate, estos es son temas demasiado amplios, que a veces el, el, por el tiempo nos no, no falta mucho por, por decir, pero bueno, yo te resumo que para mí el aborto es un asesinato, así te lo, re, te lo resumo, tal, tal como te lo estoy diciendo. Eh, yo pienso, tú piensas que el... El, el ser eh, liberal eh, está, digamos, sobre el, el liberalismo. Yo pienso que hay ciertas amenazas. Eh, o sea, eh, es bastante vulnerable. Lo veo como muy, eh, muy maleable. Cualquier persona se puede meter ahí. Y cualquier persona, hablo de, de los progres, los liberprogres, porque es que también tú hablas a veces de una derecha mala. Para mí la derecha más mala son los liberprogres, porque los liberprogres adoptaron, el libre mercado, porque definitivamente el libre mercado es lo que va a mover a todos y ellos ya lo saben. El marxismo lo asumió y lo asumió con el... Tenemos al libre progre que adora el, el mercado, pero no te suelta las banderas abortistas, las banderas de la ideología, deja que se drogue todo lo que se quiera drogar. No importa si se coge un carro y se lleva por delante una familia, no importa. O sea, eh, es como un maniqueísmo que yo pienso que a veces tienen como una gran hipocresía, ¿no? Y también pienso que... Son como cosas donde el no, no el liberalismo es nacional. Me explico. El liberalismo tiene sentido patriótico. O piensas que el liberalismo es una corriente internacionalista que no. Ya para cerrar. Sí, eh, sí. Eh, Es que son tantas cosas sí, eh, Perdón, bueno, yo sé. Eh, <risas> para, para, digamos, resumir una respuesta sólida, más nacionalista que el liberalismo como ¿Aló? Ajá. Okay. Parece que aquí tuvimos un, un pequeño. Bueno, eh, se nos perdió la conexión con Jorge. De verdad que estaba bastante buena la. Ah, por aquí ya lo tenemos. Ya ya estamos sí. finalizando. Sí. Para darte la respuesta breve, no, en dos minutos. Eh, el liberalismo, yo creo, que nacionalista en el sentido eh, patriota, ¿no? El amor al país. Eso no es cuestionable. Las personas pueden querer a su país e identificarse con los valores culturales que representan. Eh, yo les respondo para ellos, tener una nación con una economía fuerte y sólida, o tener una nación con una economía reprimida y sobreprotegida por el Estado. Es el mismo caso de un niño que se encuentra sobreprotegido por sus padres, si no se le deja crecer y desarrollarse en libre competencia, nunca va a ser competente para, eh, digamos, eh, ser un adulto funcional. Eh, en cuanto al tema Perfecto. de los liberprogres y el Estado, eh, lo único que te puedo decir es que hay que entender bien libre mercado libre mercado absoluto la mayoría de estos liberprogres eh, muchos manipulan la, la situación de que bueno sí este, son muy relativistas de postmodernismo y de corrientes filosóficas que da la agenda de la izquierda del marxismo culto y yo no te diría que el marxismo ha adoptado el libre mercado eh, ellos han adoptado un estilo eh, que apretar y aflojar o sea como que nos abortan pero no nos terminan de matar para eh, beneficiarse y cada cierto tiempo requiere de, este, de que los, las personas nos para poder volvernos a oprimir con los impuestos y otra, otro comentario final también cuanto a la vulnerabilidad que mencionas del de liberalismo, si te diría que no es vulnerable el tal vez si sí sea vulnerable y sea bueno que reconozcamos que es tan vulnerable como la, como la libertad y por eso yo yo eh, quiero cerrar citando a Tomás, diciendo que el precio de la libertad es su permanente vigilancia. Si nosotros no estamos dispuestos a defender nuestra libertad, obviamente va a ser muy vulnerable. Bueno, y también, y, invitamos a los gobiernos que eh, impusan. Y yo para claro. cerrar ya, yo te puedo decir una cita mía, ¿no? No, de, que no hay algo más fácil de perder que la libertad y algo más difícil de recuperarla es la libertad. Así que eh, eso, eso lo dejo como un mensaje por el momento que estamos viviendo donde nos quieren proteger, amar, nos quieren buenos mozos. Entonces, piensen eso. No hay algo más fácil que perder la libertad. Jorge, muchas gracias. verdad El tiempo, eh, esto promete. Esto, esto tiene que seguir. Tenemos que hacer otro programa. De verdad que nos encantó estar contigo. Gracias. Y bueno, de verdad, muchas gracias, Jorge. Espero que nos acompañes en otra oportunidad para desarrollar más temas cuando tengamos un poquito más de tiempo. De verdad, muchas gracias. Bueno, mis amigos, de verdad espero que les haya gustado. Esto promete seguir más adelante. Muchísimas gracias y feliz noche para todos ustedes.